Hola Libra, bienvenido nuevamente a tu espacio de sabiduría Ancestral. Recuerda suscribirte, darle like a este video y activar la campanita coqueta que está aquí abajo para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos nuevos, videos, guías para ti, para tu alma. Y vámonos, vámonos con este bonus para ti acerca del amor y el dinero qué es lo que hay que trabajar en septiembre, qué es lo que hay que sanar en septiembre para que empieces también a liberarte y liberar la energía de la abundancia, de la opulencia para ti, ¿ok? Vámonos Libra, Me voy a poner de este lado, si ¿Sí te ves. Muy bien Libra, cuéntame, ¿cómo te ha ido en estos primeros días? De septiembre ya revisaste tu guía general del mes, ya está por ahí disponible para ti, te vamos a dejar aquí abajo también el link. Recuerda verla, ver este video, porque lo que en este momento vas a escuchar es complemento de esa guía que ya subimos para ti, ¿ok? Vamos a ver cómo andas en la pareja, en el amor, en las relaciones... Y te dicen, lento pero seguro, no, no trates de presionar Libra Por un lado, eh, es importante que aceptes y reconozcas quién eres Cuál es tu responsabilidad, responsabilidad ante tus relaciones No quieras que las personas se muestren o te amen De la manera en la que tú quieres que te amen en realidad, lo que sucede aquí, Libra, es que de repente eh, no conoces esta, esta forma de amar pura, no, no, no te amas a ti mismo, Libra, y te invitan a que primero te ames tú, te conozcas cuáles son tus necesidades reales, cuáles son cuál es tu capacidad verdadera de amar, te des amor a ti primero para que ese mismo amor se emane de tu interior hacia los demás y como un reflejo llegue hacia ti. ¿Okay? Primero es respetar la manera de amar de los demás. Si no está encantando, también te invitan a tomar decisiones ¿okay? de moverte. Lo importante es que siempre te muestres auténtico, auténtica. De esta forma en mostrarte auténtico, auténtica, vas a, primero vas a conocer partes de ti que están ocultas, partes afectivas de ti que están ocultas. Vas a conocer cómo es realmente tu forma de amar a los demás. No, no mendigues tampoco afecto, eh, Libra. La persona que quiere... La o las personas que quieren estar están, las que no van a ponerte miles de pretextos Y es importante que reconozcas que ante estos pretextos no hay un deseo genuino de estar a tu lado Entonces es momento de soltar, puede generar un poco de confusión Okay, por un lado tú quieres y por un lado te gustaría que funcionara sin embargo por la otra parte no hay esta intención y entonces entras en un quiebre, en un estira y afloja es importante que regreses a ti mismo, a tu esencia porque tienes la luz de la luna de cabeza la luz de la luna es entrar en tu interior observar tus sombras, ok, es como imagínate esta noche cuando ya el día termina, se hace de noche, se vuelve oscuro y la única luz que ilumina esa oscuridad es la de la luna, viéndolo desde un punto de vista espiritual para conectar con tu alma Libra, primero requieres entrar tú, poner luz a esas sombras, a esas heridas del pasado que aún están en ti y que hoy eh, se están como manifestando, están saliendo en necesidades de amor, en querer llenar esos vacíos, pero no se van a llenar Libra, no se van a llenar puesto que hay que sanarlos desde la raíz. Si tú buscas que alguien llene esos vacíos, estás vibrando desde el miedo y vibrar desde el miedo es sentirte de cierto modo insuficiente, sentir que tienes que tronarte en las relaciones, esforzarte, sacrificarte y eso no, eso no es real, Libra, dale luz a estas heridas del pasado. Y como heridas del pasado, no quiere, no me refiero a, a vidas pasadas o a esta idea que nos han compartido algunas personas de Pues lo traes desde hace miles de años. No, no, no. Estos resentimientos que fuiste albergando en tu vida a lo largo de tu infancia, de tu juventud, del momento donde estás hoy. Te dicen libéralos. Sánalos. Ábrete al amor divino, reconcíliate con esta energía, este poder superior en el que te encuentras, abre tus alas, ok, tómate el tiempo, abrázate, llora, libera espacio, una vez que tú liberes espacio vas a recordar ese poder interno, ese valor interno que tú tienes como persona, como ser de luz que eres, y entonces vas a poder reconocer qué relaciones sí están sumando en tu vida Y vas a tener la certeza de decidir retirarte, moverte de las relaciones que ya no te están sumando Ahora na recuerda, nadie se va, solamente se hacen movimientos Nadie se separa, todos estamos unidos, ok, todos somos parte de un todo sin embargo, en, esta, en este flujo energético hay momentos en los que hay bloqueos a través del miedo, que es lo que posiblemente te esté sucediendo. Y es por eso que quieres como presionar los resultados, presionar el cariño. Sin embargo, en estos movimientos que te invitan a hacer hacia energías más alineadas a lo que hoy vibras, te dicen... Este movimiento es importante, es necesario para que tu luz brille. Y para que tu luz brille, entra en contacto con tu interior. Reconoce lo que duele, reconoce lo, las heridas que te reflejan estas relaciones de ti mismo. ¿Ok? La herramienta para que tú puedas conectar con tu alma, con tu ser, te dicen con esta carta del Palacio Dorado ya tienes todo, eres merecedor de buenas relaciones, eres merecedor de una vida plena con, al lado de las personas que son importantes para ti, sin embargo te invitan a recordar que la familia, en este sentido de relaciones familiares, la familia no siempre es la familia en la que naciste, sino todas aquellas personas que están dispuestas a apoyarte para tu crecimiento con estas personas que te sientes fluir completamente porque en familia no siempre fluimos ¿okay? y no está mal ni bien, simplemente decidiste tú nacer en, este, en ese círculo, en esa, en esa familia o en ese grupo de personas sin embargo a través de tu experiencia te dicen hay familia que está dispuesta a llevarte hacia tu más alta versión, hay personas que se van a ir sumando a tu vida, lo importante es que te mantengas vibrando desde el amor, y vibrar desde el amor es tener la certeza de que todo lo que estás viviendo solamente es una experiencia para que tú evoluciones, te dicen no te va a faltar nada, con estos movimientos que se te invita a hacer, con esta comunicación interna te dicen, vas a descubrir tu verdadera luz, te vas a valorar, vas a recordar quién eres y entonces sobre estas bases tus relaciones van a empezar a moverse, van a empezar a, a, a darte realmente el amor que mereces. Sin embargo, te recuerdo, no esperes que venga de afuera hacia ti El primer amor y el amor más eh, importante, más fraterno es el que te das tú mismo, tú misma, Libra No te resistas a vivir estos momentos en soledad eh, Tienes la carta de la soledad, boca abajo y nos indica que de repente sí asusta el, el momento de, de sentirte solo o sola y es por eso que tratas de estar lleno de, re, de relaciones o estar en relaciones que a simple vista y tú mismo sientes, tú misma sientes que no están funcionando no le temas, no le temas a la soledad, en realidad eh, la soledad por sí sola no significa nada es el sentido que tú le das sin embargo, en esta comunicación interna que te piden de, para conectar con tu sombra, con tu esencia, con tu tristeza, con tus resentimientos, con la parte de ego que está ahí oculta y le pongas luz, te dicen es importante que te des un tiempo a solas para que todas esas emociones fluyan. Esta parte del agua que se refleja aquí eh, está representándote a ti mismo, Libra. Por un lado quisieras mostrarte entero, quisieras mostrarte bien, sin embargo por el interior, que es tu reflejo, está un poco distorsionado, un poco confundido, no sabe qué quiere, sabe, siente lo que sí quiere y sabe, pero se está confundido entre si moverse o no, si, si actuar o decidir o no. Pues por eso te invitan en este, en este aspecto de tus relaciones a que le pongas luz, a que te mantengas en contacto contigo mismo. Te va a servir mucho pedir ayuda, y esta ayuda divina la puedes pedir a los ángeles, a los arcángeles, a Dios o al ser superior en el que tú creas, puesto que ellos siempre están a, a, a, en esta disposición de ayudarte siempre y cuando tú la solicites. ¿okay? Ellos son muy respetuosos de tus decisiones, de lo que tú quieras vivir de la ayuda que quieras o no pedir, son muy respetuosos puesto que estás haciendo uso de tu libre albedrío. Utilízalo para que recibas ayuda y para que en esta conexión divina incrementes tu luz, dejes salir y brillar tus alas, ¿ok? Y como invitación final, como resultado final en estas relaciones te dicen... Tienes la separación de cabeza y te dicen, todos los movimientos, Libra, son para tu mayor bien. No le pongas un sentido negativo a las separaciones, puesto que ha llegado el momento de que brilles en tu propio camino y seas la luz del mundo. Este movimiento, estos movimientos que ya son evidentes que hay que hacer, implican una separación, ¿sí? Y esta separación es para que conectes con gente, con personas más alineadas a una, a una versión más alta, puesto que tu alma te, te está pidiendo que brilles, ¿ok? No temas Libra. No temas a tomar decisiones, no temas a, a, a estar contigo mismo en esta soledad. De, este, de esta conversación interna, tu potencial va a empezar a brillar. Te vas a sentir liberado. Te vas a sentir sin peso, sin cargas. Es como si hicieras una limpieza, ¿ok? Y te dicen, estas separaciones... Su único objetivo es recordarte que siempre estás en casa, que siempre estás en tu hogar y que tu hogar se encuentra justamente donde se encuentra tu corazón. Entra en él, abrázalo, deja fluir las emociones, Libra, para que la luz y esta abundancia que ya te están asegurando, abundancia afectiva se pueda dar si no limpias ese espacio lo que ya está listo para ti para acercarse a ti no puede hacerlo es importante que limpies es importante que quites lo viejo Libra deseo que hayas encontrado un eh, una respuesta en esto en este momento sobre tus relaciones Ok, vámonos con la parte del dinero Esa maravillosa parte, Libra, que has estado trabajando durante cerca de más de seis meses En ideas, en proyectos, en búsqueda de nuevos empleos En saber si, si moverte o no De esa zona de confort Vamos a ver cómo andas en, en la parte económica hoy. ¿Qué estás vibrando el día de hoy en la parte económica? Libra. Tienes la carta de detalles. Estás sintiéndote con claridad en cuanto a tus finanzas. Si eh, recuerda que estas guías son generales, por lo que Dependiendo la energía vibratoria que tengas, ya sea del miedo o del amor, los resultados que estás viviendo y experimentando están relacionados con esa energía. De Cuando lo vibras desde el miedo hay escasez, hay dudas, hay apatía, hay envidias, como que los de, los, las sutilezas del ego se hacen más palpables y puedes llegarte a sentir víctima o a querer que alguien te salve, ¿ok? Desde el miedo. Cuando actúas desde el amor, cuando vibras desde una energía alta del amor, te das cuenta que eres parte del mundo y que solamente vienes a co-crear las ideas que recibes como mensajes, las llevas a cabo, te mantienes en acción, con la claridad, con la certeza de que estás siendo guiado y entonces tus manifestaciones son abundantes. Okay, tus manifestaciones y tus pensamientos están basados en la abundancia, en el si sí se puede, en el mantenerte en acción entonces estas eh, guías te van a dar las respuestas de acuerdo a la vibración en la que te encuentres y hoy en el dinero estás vibrando en esta energía positiva en donde tienes la claridad te encuentras en este momento en donde las ideas están fluyendo, estás indagando e investigando qué opciones tienes para poder poco a poco ir generando diferentes formas de ingresos, fuentes de ingresos, y eso está muy bien, felicidades. Es importante que revises los detalles, que no pierdas la brújula, ¿ok? ¿Qué direcciones te invitan a que en esta energía positiva que estás vibrando acerca del dinero, te invitan a direccionar tu brújula al norte geográfico. ¿Qué es el norte geográfico? El cielo, voltear la mirada al cielo y pedir ayuda. ¿Okay? Puedes pedirle ayuda a los ángeles, a los arcángeles, a Dios, a las hadas también puedes pedirles guía o a los seres de luz en los que tú creas. Mereces, uh, mereces esta ayuda y todo este conocimiento, estos libros que te están mostrando en esta carta Te dicen que es importante que te abras a nuevos conocimientos, ¿ok? Nuevas formas, nuevo, nuevas estrategias Salte también de esta parte, a uh, Libra eres como un poquito confiado en el sentido de no pasa nada, todo está bien y de repente puedes llegar a caer en una sensación de lo hago después o lo puedo hacer mañana. No, aquí te invitan mantente en constante movimiento Libra para que entonces todas estas ideas que estás teniendo empiecen a generar o empiecen a, a, a sembrar, eh, perdón, a dar frutos. ¿okay? Son semillas que ya estás sembrando y con constancia vas a verlas crecer. Sale. También te dicen en esta parte del dinero que has estado recibiendo estímulos, libra, has estado recibiendo mensajes. Posiblemente en la parte económica tuviste algunos empujones de la vida que para ti representaron de cierto modo eh, algo doloroso o una catástrofe. En tu mente pareció eso, eso es una ilusión, porque lo que está haciendo la vida es decirte siempre hay más opciones, pero como estabas en una zona cómoda y de repente en esta zona cómoda Libra te gusta estar y mantenerte ahí para no generar un esfuerzo, eh, perdón, generar una acción mayor eh, la vida te dijo, a ver Libra, quiero que vivas y seas abundante, vas para el otro lado y te empujó. Ok, posiblemente no comprendiste en este momento que te sucedió el por qué o el para qué Y en este presente que estás viendo diferentes opciones, lo comprenderás Ok, estuvo muy bien este empujón para ti Este estímulo, Libra, bastante, bastante, bastante bueno para ti En realidad las cosas que suceden no son ni buenas ni malas Solamente expanden tu experiencia de vida la herramienta que tienes en este mes, Libra, es visitas inesperadas. Agárrate, porque si tú decides vibrar desde la abundancia y abrirte a las nuevas opciones que te presenta la vida, vienen nuevas personas que o te van a proponer nuevos negocios, nuevas, por nuevos proyectos, o un empleo que va a estar ajustado a lo que realmente deseas en tu vida, para que tú brilles. Ok, mira, ahí está ya lista una persona para entrar en tu vida No es literal este dibujo de una persona En realidad son muchas personas, muchas oportunidades las que vas a ver Solamente no pierdas el sentido de lo que realmente quieres en la vida Si quieres vivir abundante, si quieres vivir pleno y llevar una vida con calidad No pierdas ese, ese sentido, no pierdas ese objetivo Ok, porque también recuerda, a veces el ego te va a poner situaciones en donde te pueden decir, te voy a dar un millón de dólares, pero tienes que entregarme tu vida completamente y no vas a saber ni a dónde vas, ¿no? Y te vas a deslumbrar por ese dinero, por esa cantidad. Por otro lado, puedes tener una opción que te brinde la posibilidad de vivir en el lugar que quieres, de experimentar los lugares, los países, las eh, nuevas opciones que te gustaría vivir. Y a lo mejor el pago o la paga es un poco menor, sin embargo te da calidad de vida. Entonces, ojo nada más con eso, Libra. Cuidado con la avaricia. La avaricia de repente nos juega malas pasadas. Pasadas que no encantan, ¿ok? Ábrete a las personas. Muestra tu, deja, deja salir tu intuición, también es muy importante te dicen. también está atento a tu intuición te vas a dar cuenta con qué personas si sí vibras en alta energía, en amor en confianza, en certeza y con qué personas hay algo que no te encanta y en ese momento es bueno decir no no te resistas ahorita vamos a ver tus resistencias en la parte económica ese miedo que te da de repente a salir de la zona de confort porque es algo desconocido Tienes el palacio dorado de cabeza, ya te había salido también en la parte de relaciones Y ahora que lo tienes de cabeza te dice no tengas miedo a la abundancia ¿Ok? No tengas miedo, de repente sí te asusta salirte de, esto, de este lugar cómodo Para ir por lo que realmente te está vibrando en tu alma, puesto que es algo desconocido Sin embargo recuerda que desde que decidiste venir a la vida no sabías qué iba a suceder contigo y hoy a lo largo de, de decidir, experimentar, caminar, vivir, disfrutar, sentir estás en donde estás no tenías un camino garantizado nadie en la vida lo tiene garantizado y te dicen no te asustes si das ese paso si te avientas a la aventura de la vida y eliges desde tu corazón, desde tu alma lo que le dé paz Tienes la garantía de que vas a estar siempre guiado, siempre acompañado. Nunca te va a faltar nada. Y lo importante es que aceptes que eres abundante. Que no viniste a la vida ni a romperte, ni a esforzarte, ni a sacrificarte. ¿Cómo te puedes dar cuenta cuando... Estás actuando desde el miedo, desde el ego Cuando sientes que te estás tronando Cuando sientes que, hay for que estás forzando las cosas O tú mismo te sientes forzado Cuando estás actuando desde la certeza Que ya todo es para ti Y solamente te requieres hacer tu 1% Lo que a ti te toca, mantenerte en acción Todas las puertas se abren Y te vas a dar cuenta porque Puertas inesperadas Opciones, amistades inesperadas Que te van a elevar están llegando a tu vida, Libra, y agárralas, no temas, lánzate a la vida. Finalmente, como resultado, ¿cuál va a ser el resultado de dejarte guiar a través de, esta, de estas sugerencias que te hacemos a través de Biosabiduría Ancestral y el Oráculo del Mapa Encantado? Te dicen la guarida del dragón. Para llegar y brillar, para ser una persona libre, es importante que conozcas quién eres, que reconozcas todo lo que has logrado, Libra, que no te ocultes, que esta... Espero que sí la puedas ver Aquí hay unos como ojitos uh, escondidos En una parte oscura Esta, Esto se refiere a la parte densa En la que podrías estarte moviendo si vibras desde el miedo Si le haces caso al ego Si le haces caso a todas aquellas personas que Con comentarios tratan de minimizarte Tratan de poner en duda quién eres ¿No? Sin embargo, a ti te corresponde proteger esta torre, y la torre eres tú, ¿ok? Te corresponde reconocer quién eres, reconocer que has logrado muchas cosas, reconocerte abundante, no tenerle miedo a esta abundancia, porque este empujón que te dio la vida es justamente para que te recuerdes como hijo o hija de ese ser superior en el que, te, en el que tú crees, y que al ser hijo o hija de ese, su poder superior, tienes una herencia bastante, bastante productiva, provechosa, abundante. Y solo te toca hacer tu 1%, ok. Libra, esto es todo para ti en esta guía, en este bonus general sobre el dinero y el amor, deseo que encuentres aquí respuestas. Nos vemos en el siguiente video, recuerda suscribirte, darle like, activar la campanita que está aquí abajo, porque de esa manera nosotros podemos llegar a ti, entregarte esta guía para que tú mismo puedas sanar desde la raíz y liberes tu luz. Gracias.